Una vez un buen amigo mío me dijo, emprender es de valientes, pero también de inteligentes. <risa> Hola, ¿cómo están? Yo soy José Luis Plasencia y soy usuario activo de Seminarios Online. Y estoy haciendo este video para compartirles esta bonita experiencia, esta bonita aventura que estoy viviendo ahora de la mano con Seminarios Online. En un inicio estaba buscando un método para emprender, un método para ganar eh, dinero con lo que yo estaba haciendo, que es el mundo de la magia. Estaba buscando formas de poder dar a conocer mis shows, ya que por la coyuntura ya no podía hacer shows presenciales y tuve que reinventarme y ahora hacer shows virtuales. Pero no era nada fácil ya que tenía que volver a darme a conocer haciendo este show. Buscaba cursos de Facebook, buscaba cursos de Google, de SEO, pero ninguno de los cursos que encontraba satisfacía lo que yo necesitaba saber. Hasta que a través de una persona, una de mis actuales mentoras, conocí seminarios online. En un principio, eh, adquirí este curso porque me interesaba mucho los conocimientos acerca de Facebook. Me gustó mucho cómo Mauricio presentó seminarios online y los conocimientos que dentro tenía. Y sí, apliqué esos conocimientos y me empezó a ir muy bien en mi negocio tradicional de la magia. Pero a medida que me iba adentrando en los cursos de seminarios, me di cuenta de que había otras formas de que podía aprovechar el curso y ganar dinero. Fue ahí que empecé a probar los métodos que en seminario empecé a aprender con Mauricio, con, la, con todos los mentores, eh, recomendando seminarios online, eh, explorando los productos de la parrilla. Y cuando vi los primeros resultados que tuve de mi primera venta fue cuando dije, wow, aquí también puedo hacer dinero aparte de lo que a mí me gusta, que es la magia. Tuve la suerte que ingresé a un grupo que se llama el grupo de Afiliados Elite, en donde ahí eh, aprendí bastante y también me motivaron a aprovechar mis propios conocimientos para crear un curso. Fue ahí que una de mis mentoras, que es la líder de ese grupo de afiliados de Leads, me dijo, José Luis, tú puedes aprovechar la magia que tú sabes hacer para crear un curso. Y así lo hice. Empecé a tomar los cursos de productos digitales y ahí nació este curso que se llama Magia Kids. Es un curso donde yo aprendo a hacer, ma donde enseño a hacer magia a los niños, ya que es un nicho que no está muy poco tocado en las redes sociales. Y a mí me encanta hacer magia para niños. Y qué mejor que enseñarles. Y la verdad es que me sorprendió con los resultados que obtuve al crear este curso. Actualmente estoy por lanzar un segundo curso. Y es un curso que ya muy pronto estará en seminarios online. Y de verdad que fue un es una experiencia tan bonita, tan gratificante, que me motiva a continuar. Yo quiero darles tres consejos a ustedes que quizás les puede servir como me sirvieron a mí. El primer consejo es que ustedes deben elegir un mentor, un modelo a seguir. Una persona a la que ustedes admiren y vean que tiene muy buenos resultados. Imiten a esa persona, imiten sus estrategias, imiten lo que hace, hasta incluso, si puedes, imita sus hábitos. Porque si a esa persona le sirvió y tiene resultados, tú también lo vas a tener. En paralelo, el segundo consejo que te doy es que tú también vayas conociendo, informándote, aprendiendo de, otro, de, de otros lugares, de, lee libros, eh, capacítate con videos, que ahora en internet hay mucha información, mira casi todos los videos que hay de seminarios online sobre algo que te interese, sobre YouTube, sobre el Crashing, lo que te interese. Es muy bueno que te vayas desarrollando constantemente, nunca dejes de aprender. El aprendizaje es infinito, no es absoluto. Así que eso te va a ayudar a crear tu propio criterio de cómo crear. Tu propia audiencia y cómo crecer como emprendedor. Y el tercer tip que te quiero decir y que te lo digo con mucho cariño es que nunca te rindas al primer fracaso. Te lo digo por experiencia. Las primeras veces va a parecer que no funciona o que es muy difícil o que no es para ti. Eso es normal, es parte del aprendizaje, pero es ahí donde tú vas a este, vas a demostrarte de a ti mismo, te va a ser una prueba para ti en ver qué tan capaz eres de afrontar ese escalón que es el más difícil, de superar el primer fracaso. Y vas a ver que mientras seas constante y continúes luchando, vas a lograr resultados que nunca antes esperabas. Yo jamás imaginé de que quizás en una primera venta que solamente gané 19 dólares, luego 200 dólares y ahora en 30 días logré más de 1000 dólares, yo digo, wow ¿Qué voy a conseguir mañana? Y yo tengo propuesto hacer lograr eh, mis sueños de la mano con seminarios online. Así que si tú todavía no eres usuario activo, te invito a que entres con las personas que te han invitado a seminarios porque es la mejor decisión que tú puedes tomar para emprender. Yo soy José Luis Presencia, espero que estos consejos te hayan servido y espero verte dentro de seminarios online.